coronavirus fueron tanto en un momento dado en una zona específica tanto los contagiados con coronavirus oigan esto tantas personas que era una cantidad extraordinaria de contagiados y una cantidad muy minoritaria de ventiladores entonces se ha cuestionado que los médicos de allí, de esa población de Italia, optaron por dejar morir los viejos y salvar a los jóvenes. O sea, lo, lo, entonces se ha considerado que eso es un aspecto muy cruel, inhumano, y que eso es propio del capitalismo salvaje que, que, en que se ha ido convirtiendo la humanidad al neoliberalismo. Pero yo esa pregunta, él la va a contestar ahorita. A ver, porque hay, se, está, se ha cuestionado la ética de esos médicos, y, y, y fue una opción sumamente difícil para esos médicos Salvar a los jóvenes porque di que Tenían vida más larga y, y, y, y eran apenas jóvenes que estaban comenzando Y dejar morir los viejos porque ya Pero eso es cruel Pero el doctor le va a hablar ahorita eh, Déjeme decirle que Ya la justa dio verdad Dije eh, eh, eh. Miren señores Este es el país de la mafia. Y del tigreaje y de la viveza. Ahora resulta... Que las agencias de envíos... están Un familiar envía en dólares a usted. Un dinerito. De esa remesa que envían los dominicanos que están fuera del país. Y la remesadora aquí se la están entregando en pesos... No, eso es un abuso. Y el Banco Central de la República Dominicana hoy está haciendo una gran advertencia. El dinero hay que entregárselo en dólares, hay que lo quieren en dólares. Pero puede coger eso y, y entregarle en peso. ¿Y por qué? Eso es un abuso de esa regresadoras. Después quisieron de que justificar que esto, que lo otro. No, ustedes tienen que entregar eso tal como se lo envía. Miren, yo vi anoche un video y lamentablemente no pude retenerlo y le dije a un comunicador amigo que me lo enviara y entonces este no sé para qué se olvidó y Ángel ha estado buscando, pero el tiempo apremia. Yo quería para que ustedes vieran, porque dice un, un refrán y un axioma mercadológico que una imagen vale más que mil palabras A mí me gusta a veces presentar esas imágenes Para que no digan que es un invento de Omar o que esto, que lo otro ¿A qué viene este tema? ¿A qué viene este tema? Bueno, que resulta que Yo quería que ustedes vieran Yo quería que ustedes vieran Motu no propio Y muchos lo han visto El apresamiento del señor Carlos Díaz que está acusado de la muerte de la joven suritén que mataron en la zona franca. Él le riega a la policía, hace un show, dice que va a hablar y la policía no se atrevió a esposarlo. La policía no se atrevió a esposarlo. Pero yo quería ese video presentárselo. Porque resulta que al coronel que es de la escolta de Luis Abinader y al joven apellido regalado, empleado de claro, lo esposaron y lo mantuvieron en una celda esposado. De y después se determinó que esa gente eran inocentes. Oye, a este reconocido delincuente, la policía lo trató, que permitió que insultara a los policías. Eso, eso, eso dice mucho. Eso dice mucho. General... Eso es un lío para usted Usted tiene que Esa patrulla Preguntarle por qué Ese señor Lo insultó a ellos Y ellos no lo esposaron Y aquí a todo el mundo lo esposan Y él amenazó Yo voy a hablar ¿Será que esos son de los coge cuartos? Yo no estoy diciendo que sea así Pero ¿por qué, por qué ¿Por qué se quedaron tranquilitos? ¿Por qué se quedaron calladitos? El general Le hubiera dado una explicación Por qué eso porque el pensamiento es libre Cualquiera en su casa puede pensar Y más cuando él amenazó Yo, yo voy a hablar Yo voy a hablar Y no lo esposaron Y dio la guagua de la policía Lamentable que este muchacho no me consiguió el video para, para, Porque con el video ustedes iban a ver Con el video ustedes iban a ver Esas son de las cosas que en este país Dejan, dejan a cualquiera eh, Preocupado muy preocupado de lo que está ocurriendo en este país Yo les voy a presentar ahora Yo les voy a presentar Las declaraciones de Moisés Alou Pelotero de grandes liga Y una figura que nació en Estados Unidos Moisés no nació aquí Entonces Moisés nació y se crió en Estados Unidos Y ha visto, verdad Ha visto cómo este país se ha deteriorado y él no busca puesto público ni busca. Es lo que busca, que este país esté diferente. Ustedes verán lo que dice Moisés Aló. Pero yo le estoy diciendo que no me llamen, que no voy a coger llamada hoy. Qué barbaridad. Eh, Ustedes verán. Porque eh, Moisés Aló ahí se desahoga. Y dice... Eh, hay que votar el 5 de julio Hay que salir de esta gente Venga pero ¿qué es lo que pasa con mi internet? No, que hay que votar Hay que y salir de esta gente eh, Hay que votar y salir de esta no, gente Pero yo quiero presentárselo, doctor Para que la gente lo vea Motu propio Porque es que he, he, he, he dicho Que una imagen Vale más que mil palabras Son tan dichosos que no sale ahora. <risa> <risa> Son, David, el internet mío tiene problemas ¿por qué no quiere salir ahora. Eh, no quiere salir. Déjame ver si, si en el Facebook, que lo tenía en el Facebook, porque tiene problemas el internet mío. Déjame ver que en el Facebook estaba. A ver si, si sale en Facebook. Porque yo quiero que ustedes vean estos señores. De Moisés aló. Eh, indignado, señores, porque que cuando uno ve lo que está sucediendo en este país, a menos que uno sea una gente indolente, a menos que uno sea una gente indolente, usted tiene que reaccionar.